Algunas personas dirán que no ven nada y algunas personas verán algo que sale de arriba de la heladera en dirección al techo como si fuera agua que estuviera cayendo. Algunas personas Dirán, yo solo veo la pared Pero otras personas Podrán observar claramente Que hay un fluido Transparente, invisible Saliendo de arriba de la heladera Y cayendo como si fuera agua Al techo Este fluido Es materia oscura y la materia oscura no cualquier ojo la ve ahora tú dirás ¿por qué sale materia oscura de tu nevera? la respuesta es la siguiente en mi nevera yo he colocado un dispositivo este dispositivo genera materia oscura pero al estar congelado se amplifica por lo tanto, comienza a potenciar su efecto, generando que en la nevera salga la materia oscura. Vamos a pasar a, a ver el dispositivo en cuestión. Observamos el pollo para mañana y el dispositivo de materia oscura. El cual tiene en su extremo una varilla metálica de hierro y dos imanes en la punta. Podemos observar su temperatura a través de la nube de aire frío que baja. Y podemos observar que se encuentra totalmente congelado. Solo ciertos ojos... Pueden ver el fluido de materia oscura que sale de este generador. El generador de materia oscura o generador electroplasmático modelo Amenofi se trata de la pila de Bagdad encontrada en las tumbas egipcias, eh, rellena con orgonite adentro. El Orgonite, como ya sabemos, es una mezcla de 50% de un material como parafina, cera, resina, epoxi y 50% de limaduras de hierro, aluminio o algún otro metal. En este caso, se llena de Orgonite esta pieza y el Orgonite al estar adentro de una pieza de cerámica encerrado, comienza a emitir orgón y este orgón, al querer salir y querer cruzar la cerámica, su componente queda atascado en la parte eléctrica, o sea, radiante. Solo consigue salir su espectro magnético. Por lo contrario, en el centro vemos un tubo de cobre con una vara de hierro al medio, el cual tiene abajo un sello de brea o alquitrán, también conocido como chapopote en México, y arriba también, dejando sobresalir solamente en la parte de arriba un centímetro de la vara de hierro. De esta manera, el orgón que no ha conseguido salir se va a ir hacia la vara de cobre. Esta va a ser bionizada por el orgón radiante y al bionizarse va a crear un camino conductivo a través del aire hacia la vara de hierro. Es así que se va a armar como un salto de chispa iónico de este material radiante que va a llegar a la vara de hierro, subir y salir por la punta. El generador de materia oscura se compone en su primera fase de orgonite. El orgonite es un material que genera estructuras finas. Es un material que podríamos llamarlo antena fractal de cuasicristales o condensados de Bose-Einstein. El Orgonite, al generar orgón magnético y radiante, se adhiere a las pulsaciones de la Tierra, comenzando a oscilar su carga en el mismo periodo, por lo tanto se sincroniza con la Tierra y es así que se torna en un atractor de ondas gravitacionales. Ese es su alimento. Ondas gravitacionales son ondas de magnetismo nuclear débil que están diseminadas por todo el universo de forma muy sutil, pero que ciertos artefactos como estos pueden atraerlas y llevar una realimentación gracias a estas ondas gravitacionales. El generador de materia oscura sirve para hacer llover al colocarle un tubo en el extremo y orientarlo en un ángulo inclinado hacia el oeste de esta forma nosotros haremos precipitar la lluvia este dispositivo también sirve para curar se puede colocar a través de un cable conectado en el extremo de la vara de hierro que sobresale del dispositivo se le conecta un cable que se lleva hacia un pedacito de papel de aluminio doblado varias veces, que nosotros podamos aplicar en la piel. Puede ser papel de aluminio, puede ser papel de cobre, puede ser también toalla húmeda con sal, o papel servilleta que esté en contacto con la punta del cable. Eso lo vamos a llevar a una parte específica del cuerpo para que la materia oscura entre y regenere el sector. El generador de materia oscura en su interior, además de Orgonite, Lleva una o más piedras de cuarzo. Estas piedras de cuarzo, al excitarse con el orgón, comienzan a emitir su carga de energía radiante y a la vez absorben la energía d'or que se pueda acumular dentro del dispositivo y la transmutan a energía or, o sea, a energía de beneficio. La energía electroplasmática del dispositivo de materia oscura se puede usar también para hacer crecer las plantas, se puede usar también para descontaminar lugares radioactivos ya que su proceso resonante pasivo se lleva a cabo a través de la cerámica, por lo tanto si este cacharro solo deja salir el magnetismo para afuera haciendo que la parte radiante entre a la vez va a poder chupar por así decir, atraer ondas gravitacionales y ondas de lo que haya a su alrededor. Es un gran atractor de ondas este dispositivo. Atrae y las emite por la barra, habiéndolas transmutado. Por lo tanto, por ejemplo, este es un buen dispositivo para colocar en toda la playa de la costa de Fukushima. Nosotros de esta manera podríamos ir revirtiendo el proceso radioactivo, llevándolo a un proceso benéfico de energía cósmica. El cacharro en sí es un cacharro cualquiera, siempre y cuando sea de cerámica, que esté horneada, por lo tanto cuando vos le golpeás con el dedo tiene que hacer clink, clink, tiene que sonar como la cerámica. Eh, bueno, las proporciones de cera y limaduras son 50 y 50. Las limaduras se puede usar de todas clases. Eh, siempre y cuando no uses metales muy pesados, como el plomo, el estaño. Si puedes usar cobre, zinc, aluminio, hierro. Luego el tubo de cobre mide 9 centímetros. Eh, el diámetro, bueno, eh, uno lo puede elegir. La vara de hierro mide 10 centímetros, por lo tanto sobresale uno para afuera. El chapopote se compra en las ferreterías, el alquitrán, la brea. Y las piedras de cuarzo se pueden comprar o conseguir. Sirve cuarzo lechoso, por lo tanto no es necesario que echemos piedras muy lindas ahí adentro. Puede ser cuarzo lechoso y va a cumplir la función de transmutar el dor a oro. A partir de este mismo proceso se pueden hacer diversos y varios experimentos, como llenar adentro no solo de cera y limadura, sino también añadirle factores como GANS u Hormuz, bicarbonato o carbonato y limón o vinagre. De esta forma nosotros provocaremos reacciones químicas que desencadenen la reacción del plasma mucho más potente. Nosotros al echarle estos añadidos dentro del de florero vamos a obtener un mayor grado de salida de plasma. Si te gustó el video suscríbete y dale like. Y si no, ándate a la concha de tu hermana. Gracias por tu tiempo. Nos vemos en el próximo video. Chao.